Mis expectativas en, en el taller es poder intercambiar entre otros artistas de diferentes territorios y ver a las distintas realidades, y a la vez poder intercambiar entre agentes y empresarios que están en procesos o han estado en procesos de creación, pero en distintas materias que nosotros. La verdad que muchas cosas y ninguna a la vez, ¿eh? pero conocer gente y, y generar nuevas ideas, sobre todo. Eh, me gustaría que buscásemos o que encontrásemos eh, unas conexiones de, de, de nuestra profesión, del circo, mmm, con algo que no fuese directamente lo, lo, lo que es espectacular, lo que es eh, escénico, lo que es lo que ya sabemos hacer, sino eh, ver esas conexiones o como sin perder nuestra esencia o sin perder de hacer lo que nos gusta hacer, que es crear, que es eh, eh, pues también arriesgarnos y que es aprender constantemente pues lo pudiéramos aplicar a otro tipo de de, de, de, de lugares de solución y, y poder también ser útiles a, a ese otro nivel ¿no? quería ampliar mi visión compartir con gente diversa tal vez no mm, eh, gente con la que estoy habituada a compartir eh, Sí, en, en un idioma diferente, en una, en una localización geográfica diferente. Las expectativas de este encuentro son como hay como dos partes. ¿no? Hay una parte que es entrar en contacto con diferentes personas y organizaciones, eh, tener ese contacto con las empresas y por otra parte eh, está la expectativa de intentar buscar vías y caminos o una metodología eh, que nos ayude a trabajar la innovación desde el circo en las empresas. La expectativa de haber expectativas, <ríe> eh, de, de muy curiosidad, eh, abierto a toda oportunidad que se pone enfrente. En es mm, venía con y sin expectativas. Con, en el sentido de que el tema me interesa y me atrae, y justo lo comentaba antes con algunas compañeras, que durante pandemia estuve como bastante leyendo de estas cosas, también un poco eh, dándome cuenta de, del conocimiento que acumulamos los artistas por la propia tarea eh, de crear. ...y el valor que podía tener en otros sectores... ...entonces me interesaba el tema ya de antes... ...por lo tanto, ese tipo de expectativas... ...es decir, me interesa el tema... ...y sin expectativas, pues porque tampoco me estaba esperando... Ningún, ...no sabía lo que íbamos a hacer... Y, a, ...y justo llegué el día anterior de un viaje largo... ...entonces también llegué a... ...bueno, sé que ese día voy a ir a esa hora... ...y a ver qué pasa... ...me interesa el tema, sin expectativa La verdad es que venía muy sin expectativas... ...con como, como un mundo muy abierto y, y a ver qué pasaba. Eh, bueno, expectativas. Yo en general soy una persona... ...considero con ciertas perspectivas... Um, ...digamos como de superación y siempre me gusta ir como más allá... ...y de ambición... Con lo cual, bueno ahora mismo estamos un poquito en la mitad del proceso ¿no? de, de este laboratorio, pero de entrada me parece una cosa muy interesante siempre lo que es cruzar, que es una palabra que actualmente empleamos mucho en todo tipo de, de ambientes y contextos, que es cruzar precisamente personas de un contexto diferente a otras personas de otro contexto y ver cómo sus realidades, porque en realidad todo esto son digamos que trabajamos en el mismo medio en el mismo planteamiento pero hay realidades diferentes por temas geográficos entonces para mí de entrada ya eso es un punto rico eh, en relación a este taller y bueno luego como todo en esta vida no es tejer redes para luego ver qué es lo que puede generar eh, algo fructífero hacia, hacia adelante entonces para mí venir aquí era tener la oportunidad de Encontrar a gente de la cultura y también a gente que viene de empresas, pero no de cualquier empresa, vienen de empresas que tienen un compromiso también con los procesos de transformaciones y que también de su lado buscan cómo hacerlo. ¿no? Y entonces para mí... Um, el laboratorio es una manera de buscar todos juntos cómo podemos vincular las fuerzas para adelantar en eso. Y tenemos mucha suerte porque podemos hacerlo, pusimos hacerlo en el laboratorio a la vez entre gente de distintos um, sectores de trabajo, los artistas, las empresas, todas las, las um, diferencias también entre las empresas, y también pusimos a hacerlo entre los franceses y los españoles y el funcionamiento distinto de todo el mundo, o sea que es mucha alteridad la que tenemos aquí. Eso es muy importante para pensar las cosas, ¿no? entender cómo cada uno la piensa y, y intercambiar sobre dónde estamos cada uno en estos sujetos. Bueno, no tenía muchas expectativas porque realmente no sabía a lo que venía. Era todo así una novedad, una aventura. Estaba muy intrigada. Y no, es algo muy contenta, una experiencia muy positiva en general, de conocer a toda la gente y de participar en un proceso de estas características. Eh bien, en fait, euh, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir participer à ce laboratoire avec des artistes y des dirigeants d'entreprise, euh, que c'est la primera vez que ça se produit, y de, de trabajar avec eux euh, sur euh, ce sujet qui est cette relation entre art et entreprise, voir quels sont les freins, las envies, las oportunidades que pourrait desarrollar ensemble así. Voilà. Vino un poco eh, muy abierta a, a aprender, a absorber y a intentar aportar también, a contactar con los artistas, es algo que hacemos habitualmente en nuestra empresa, pero esto creo que es una forma un poco diferente, una perspectiva diferente. La expectativa con la que venía aquí, que la verdad es que estos dos días eh, para mí han sido como fascinantes con Roberto, es eh, poder aplicar eh, eh, lo que él ha venido a hablar eh, en mi propia empresa. Porque, bueno, eh, mi empresa la componemos eh, gente que está más cerca del mundo empresarial, eh, como pueden ser eh, Belén y Expo, que se dedican más a desarrollar proyectos o a administrar la empresa, y yo como artista muchas veces eh, como que no entiendo cuáles son mis herramientas propias para, para poder aportar a la empresa, no a, no a mí como payaso, o como porque dentro de los espectáculos que producimos sí que me siento a gusto participando, pero para aportar a la empresa. Y esto me está ayudando a, a decir, ah, vale, tengo valores y actitudes que pueden ser muy útiles para, para desarrollar mi, mi compañía, ¿no? Entonces, eh, pues estoy contento. Luego no sé si lo voy a hacer, pero... Eh, ha sido como, ha sido muy interesante estos dos días. Eh, creo que luego de esto, eh, lo que más me interesa es crear eh, líneas de, de colaboración y de cooperación, eh, y creo que, que Sí, durante esta semana mi visión se ha ampliado, como an, an abi, an, se han abierto nuevas perspectivas, nuevas eh, ideas. Sí, nuevas eh, ganas de nuevos proyectos con nueva gente, con nuevas visiones. ¿Mm? Ahora que estamos en la mitad del taller, que sobre todo y básicamente hemos hecho la formación con Roberto. Eh, he visto que me gustaría tratar más al detalle cada parte de, de la teoría del proyecto y poder como innovar en cada parte y mirarla con lupa para así poder aprovechar al máximo cada detalle. Eh, estaría bien no, bueno, estaría bien tener, o sea, generar un banco de ideas y sobre todo estaría bien eh, ver mmm, lo que nosotros podemos aportar. Eh, pero no pensado desde nosotros, sino creo que lo interesante de este proyecto es ver lo que las empresas pues, piensan que nosotros podemos aportar. Bueno, lo primero eh, hay que, eh, que espero hacer es una memoria, resumen, eh, esa memoria conseguir una, eva, una evaluación de todas las personas que participaron. Tener una evaluación propia y luego con nuestro parceiro, con nuestro partener en la granería, hacer una evaluación conjunta y entonces mirar las posibilidades de si se necesita hacer otro laboratorio, por dónde, cómo, o si por el contrario ya tenemos un buen banco, digamos, de datos para comenzar a, comenzar a trazar una una metodología, sería estupendo, pero bueno, también hay que ser humildes y ver que estamos dando pequeños pasitos para in iniciar una colaboración y, y bueno, este laboratorio es ese pequeño pasito. Ma, eh, tengo que... Me todo lo que, que, que pasa en el laboratorio ya me gustó todo lo que es como en medio de, de este laboratorio me gustó eh, soy en, en, en el camino de aprender todo lo que se puede el, el más posible eh, quería desarrollar, desarrollar un poco los temas eh, las eh, temáticas que se pone eh, a, que, que y salen de ese laboratorio. De ese eh, sí, o sea, sobre todo cómo aplicar todo esto, porque un poco sí que me resuenan las ideas, los, los ejemplos, los conceptos y un poco la duda, sobre todo, es por dónde <ríe> empezar y con quién. ¿no? Eh, Aquí no, no sé en qué empresas o, o en qué organizaciones están haciendo este labores de mediación. Es algo que me interesaría quizá emprender, pero ahora mismo, como te dije, yo soy mi propia organización y necesitaría colaboradores y bueno, empezar a, a hacer alianzas como para, para empezar a hacer este tipo de actividades que me, me interesan, pero es bueno por dónde empezar. Sí, yo creo que se han generado... De primeras, como muchas conexiones, que al final también es un espacio para generar conexiones que es súper importante a nivel también de personas muy distintas entre sí y crear estos espacios para ello. Y creo que también a nivel personal para creaciones, he adquirido herramientas. Pues efectivamente estamos un poquito en el medio de este taller. Um, ...de este taller Antípodas... ...entonces de algún modo sí que es cierto que me abre algún tipo de imágenes o, o ideas... Um, ...sobre todo cómo relacionarnos con, con, con empresas, ¿no? tanto sean públicas o privadas... ...yo sí que tengo alguna experiencia previa... ...pero sobre todo uh, lo que estoy reflexionando a día de hoy, en este exacto momento... Es que generalmente sí que es cierto que los artistas muchas veces nos relacionamos eh, con artistas o con empresas artísticas. Entonces qué sucede si te quieres relacionar con otro tipo de empresas completamente diferentes a lo que puede ser pues nuestro lugar de confort o nuestro nuestra, nuestro entorno más bien. Entonces cómo entrar eh, a generar esos puentes para relacionar pues nuevos contextos. Un montón. <risa> Sí, un montón. A mí yo, yo creo que sería muy importante trabajar con los artistas eh, en cómo eh, el compromiso que quieren tener, que desean tener eh, en eso de la transformación puede llevarlos a transformar también su trabajo a ellos mismos. Y yo creo que puede cambiar la, la forma de hacer creación de pensar la creación, y eso ocurre eh, ya con formas muy participativas, con un pensamiento que se de desarrolla sobre el uso, de qué va a servir lo que estamos haciendo de creación, y también eh, cambia el trabajo, creo yo, porque pone al artista en una posición de de actuar en otro sitio, que no solo son los sitios de donde se ve creación habitualmente. Entonces, yo creo que hay una necesidad de pensar cómo acompañar a los artistas en estas transformaciones de su trabajo. Eso, por ejemplo, me gustaría mucho trabajarlo con la y con, con otra gente, con otros partenarios. Decimos. Um, eso es una cosa. Luego a mí me gustaría seguir um, reflexionando en cómo se te tejen los vínculos entre las empresas y las artistas. Yo, yo creo que hay mucho más que, que inventar y sí, no, no sé ahora muy bien cómo decirlo, pero... También hay que inventar, y creo que lo que hay que inventar mucho, es, hablamos mucho estos días de cómo los artistas pueden acercarse de las empresas y cómo los artistas también son emprendedores, son empre. ¡Ah! No sé cómo se dice, son desentrepreneurs. Pero yo también creo que se necesita pensar como los entrepreneurs usan su creatividad para desarrollar lo que están haciendo. Y este lado, yo creo que hay mucho que, pensar, que hacer para pensarlo más también. Y, y ver la, los recursos que se tienen del, desde el lado de las empresas, de todos los recursos que van movilizando para imaginar nuevas soluciones y valorizarlas. Porque yo no creo que la creativa sea algo de los artistas solamente, para menos. Y esta parte a mí, yo creo que tenemos que buscar cómo trabajarla también. La encuentro con uh, Roberto, seguro que hay muchas cosas a, a, a recordar, a, a tomar de eso. Uh, es es una, una persona muy interesante y muy, con muchas experiencias. Entonces hay muchas, muchas cosas a, a recordar de eso. Entonces sí, mucha. Me ha gustado porque de alguna manera reafirma la necesidad que tenemos hoy en día, ¿no? bueno, creo que en general, pero también específicamente en, nuestra, en nuestro grupo de trabajo, eh, por buscar renovar un poco nuestra estrategia, buscar esas, eh, esos eh, procesos más innovadores ¿no? y de alguna manera pues aquí hemos visto ciertas herramientas que nos van a poder ayudar a ello. Bah ça m'a donné, disons que ça m'a donné oui des, des idées, bah notamment par rapport euh, bah, lors des ateliers collaboratifs qu'on a pu mener ou avec euh, euh, les interventions de, de Roberto sur le travail qu'il qu mène ici. Et euh, oui, ça m'a inspiré, ça m'a donné des idées euh, pour, pour développer euh, de nouvelles offres euh, qui sont à enrichir. Euh, que ya desarrollan la granería, en todo caso, euh, oui, me ha dado de la, la materia a reflexión. Eh, creo que esta experiencia es muy interesante para conocernos como empresa, conocer nuestras, nuestros retos y eh, saber cómo enfrentarlos, cómo enfrentarnos a ellos. También desde una perspectiva un poco más artística y cultural, y dejando un poco pues eso, florecer eh, todos estos encuentros, este estas personas, personas que estamos conociendo aquí. Pues con, con el último ejercicio, por ejemplo, que hemos hecho con, con, con Roberto, eh, se me ha ocurrido como pues desarrollar un, un, un proyecto que de repente he dicho, oh, pues se puede llamar timón, porque el timón es como el, el, bueno, el aparato este, el eje que lleva un barco, y pues crear como, como un vivero de creación entre los cuatro para poder hacer eh, en pares... Eh, ...germinar ideas y, y, y sobre todo con las cosas que nos estaba diciendo eh, Roberto de, de que el mundo de los artistas tenemos este, esta mirada divergente... Eh, poder, eh, ...poder ayudar a eso, ¿no? a que esas ideas tengan esa mirada divergente y, y intentar estudiar con mis compañeros de, de empresa eh, qué nichos de mercado empresarial podrían... Eh, podrían vamos podrían estar interesados en lo que nosotros hacemos para para poder hablar con ellos y e intentar establecer relaciones, ¿no?